Los hemos anunciado, si te acabas de sumar, están con nosotros el jefe de la bancada pro en la legislatura de senadores, está Rolando Baldazo con nosotros, Rolando, gracias por haber venido, y el jefe de la bancada pro en la legislatura en diputados, Gustavo Cairo. Muchas gracias a ambos por haber venido. Gracias. Muchos temas para hablar, pero uno de los que lo motivaba, al menos, es esta decisión de no acompañar el repudio al atentado a Cristina Kirchner del jueves por la noche pasado. Por un lado, ninguno de los dos estuvo presente en la reunión del lunes, hubo una reunión en la legislatura el lunes con los jefes de bloque, de senadores y de diputados. Después en senadores se levantó la mano, en diputados hubo una abstención esta mañana, si no entiendo mal. ¿Quién quiere empezar explicando el mayor, pero el más grande de los argumentos para no haber eh, acompañado esa idea en la que confluyeron casi todos los demás partidos políticos, salvo el PD? ¿Quién quiere arrancar para decirnos por qué? ¿Cuál es el bueno. mayor argumento para no haber acompañado eso? Primero, cuando la sociedad parecía requerirlo o al menos pedirlo? Bueno, primero que sí lo acompañamos el repudio. Lo que no acompañamos era la manifestación pública de un acto político que se quería hacer alrededor uh -huh. de eso, como fue uh -huh. eh, lo que se citó una sesión especial uh -huh. en Buenos Aires o una actividad especial el lunes que... Sí, terminamos acompañando la declaración porque el mismo comunicado nuestro sí repudia el acto de violencia como repudiamos cualquier acto de violencia en cualquier orden. ¿Cuál es el que, punto en el que no están de acuerdo? Eh, primero que se utilice políticamente esto como se ha utilizado y por las declaraciones que hubieron del presidente, primero el día viernes a la noche, el día jueves a la noche, luego las declaraciones que hubieron de eh, personas como Donda o personas uh -huh. como Mayán, que fueron el domingo levantando el tenor y culpabilizando a un sector que no corresponde, que se culpabilice hasta que no se investigue realmente, entonces nos parecía ser un juego el lunes que no estábamos dispuestos a realizar. Y sí levantamos la mano en el Senado, porque como salió la declaración del Senado, es una declaración que realmente repudiamos el acto de violencia sobre ella y sobre cualquier persona. O sea, en este caso fue a la vicepresidenta, pero lo repudiamos y efectivamente estamos dispuestos siempre a acompañar. ...el esclarecimiento legal de todas las situaciones. Pero si se vio como un uso político... ...entonces el radicalismo de la provincia... Kerner, <coughs> Costarelli... ...¿se prestaron a la utilización política del PJ? ¿A esa presunta utilización política que ustedes... Eh, ...o que algunos dicen ver del PJ? No, el, el Frente de Todos pidió esa foto del lunes... Eh, que, ...que estuvieran las fuerzas políticas... ...pero como decía Rolando... ...el tenor de los mensajes a nivel nacional y demás... Eh, inclusive alguno por acá eh, eh, daba cuenta de esa utilización política. Inclusive Mayans llegó a decir eh, a nivel nacional que, que el juicio por vialidad se tenía que suspender si se quería paz social. Sí. digamos Y otros, no sé, Quisilofa en la provincia de Buenos Aires, han, han salido con un para debatir en las escuelas de la provincia de Buenos Aires que... Yo te odio, tú me odias, entonces no sé qué. Algunos eh, salieron a desmentir a Mayans desde el frente de todos. Bueno. A decir, no es lo que estamos pidiendo. Uno dice una cosa, después el otro hacen de policía bueno y policía malo. Pero además, eh, yo creo que, bueno, me voy a animar a decir una, algo que por ahí es políticamente incorrecto, pero yo creo que están abiertas todas las hipótesis eh, respecto de este caso. Es muy raro lo que pasó. ¿Creen que pudo ser falso? Es una de las hipótesis posibles, la verdad. Puede haber sido o un loco suelto, puede haber sido alguien enviado por otra persona a cometer eso, que sería quizás hasta lo, lo más terrible, ¿no? que tenga que ver con una connotación política o alguien que, quiera que haya mandado a esa persona. Y la tercera opción, debo decirla, es la posibilidad de que haya sido fraguado. ¿Y por qué lo digo? Porque hay antecedentes de esto. Muchos dirigentes del actual gobierno nacional te dicen hoy que Santiago Maldonado fue objeto de una desaparición forzada de personas, siendo que todas las pruebas eh, dan cuenta la, la gendarmería de que se ahogó. Pero en todo caso en esa postura allí no se, no se habría fraguado nada, sin embargo, sino que se habría hecho una interpretación de lo que pasó según esa postura. Acá se está haciendo una acusación un poco más, o bastante más severa. No, es que en ese caso, aún con todas las evidencias en contra, siguen sosteniendo cuestiones, eh, privilegiando el relato por sobre, por sobre la verdad. En ¿Pero en qué, caso, ganar, qué ganaría y quién? Eso, ¿En qué eso, eso sentido? Justamente. ¿Cuál es, cuál es el, la ganancia política de, de esto, digamos? ¿O, ¿De traguar esto? O si estuviera inventado, o si fuera, o si sería, no fuera cierto. ¿Cuál sería la ganancia? ¿La centralidad de Cristina Kirchner? Eh, bien, no la centralidad, sino la victimización, la poner contra la pared a la, a la justicia, a, lo, a los medios, a la oposición. Lo están diciendo claramente. Pero Yo no, cree, no estoy pero afirmando que, esto, que eso es lo que haya sucedido. ¿Pero usted cree que esto igual sí. le puede cambiar la opinión a alguien? Si alguien, si, si alguien que no vaya a votar a Cristina Fernández, una cosa como esta, ¿le puede cambiar la opinión? No, pero, no, pero no creo que sea una cuestión de votación. Para las elecciones falta mucho. Pero hay una coyuntura de un juicio, de un fiscal que ha acusado este, contundentemente... Por, por cargos muy graves eh, y bueno, ante eso eh, es posible que haya sucedido esto puede que no, pero hay cosas muy extrañas eh, un día antes del, del, del atentado eh, se cambió la policía federal por la, la policía metropolitana que cuidaba la zona y se le impidió eh, que estuvieran todas las manifestaciones en el lugar luego del, del atentado que... 120 custodios que tiene la presidenta no, no se dieron cuenta y estuvo seis minutos más firmando libros. Sí. Eh, eh, ¿Qué sé yo? ¿Ha habido.? Pero ¿Eso no el tema, debería el ser el, tema el punto al... que menos hace. Perdón que le interrumpí. Sí. ¿Eso no debería ser el punto que menos hace pensar en, en una posibilidad de que esto haya estado armado? Porque digo, si uno quiere fingir un atentado, si uno en definitiva se está generando un autoatentado, entonces se va a victimizar al máximo. Apenas recibe el, el, la, la situación, apenas recibe el estímulo, se va a ir del lugar. ...aduciendo el ataque, no se va a quedar... Puede ser, puede ser, y, y puede ser que se haya que haya sucedido esto... Y ...sin que ella lo sepa también, digamos. Es que es muy grave lo, lo que usted está poniendo sí. en, en, en escena... ...la posibilidad uh -huh. de que esto sea inventado... ...yo uh -huh. no sé si usted tiene algún algo que, que pueda avalar efectivamente Bueno, eso. el tema del, del, del teléfono del agresor... ...que quedó a cargo de la Policía Federal... ...y mágicamente se le desaparecieron todos los datos... ...lo mismo le pasó en el caso de Nisman... ...todos los datos para que, porque el, el teléfono es como la, es el backup de cada uno, de lo que ha hecho, de lo que ha dejado de hacer. Misteriosamente en los dos casos estuvo a cargo de la Policía Federal, lo, en los dos casos a cargo de Aníbal Fernández, y en los dos casos se vaciaron los teléfonos. ¿A quién le conviene eso? O sea. Si quieren, digo lo políticamente correcto. No, no, al contrario. Pero si quieren que, que digamos, si, aparte si, lo si piensa buena, lo parte, pienso, buena parte de la población. La justicia que tiene la investigación, ¿le genera garantías a ustedes para establecer este tipo de claridad? Es, es importante. Yo espero de, que, el, sí. Yo pero, creo que sí. Yo creo que sí, por eso eh, acompañamos nosotros en senadores. Entiendo que se está investigando, <coughs> entiendo que uh -huh. se está haciendo las acciones que corresponde. Yo no soy abogado, soy ingeniero, pero creo que están dando los pasos que hay que dar eh, a este respecto. Sí, por supuesto lo que pasó con el teléfono, que justo, a ver, hay que, en una nación de tantos millones de habitantes con tantos teléfonos, que pase eso, la verdad que genera, por lo menos, eh, decide decir, la verdad que se manejaron tan mal para hacer esa torpeza, torpeza, hecho que sucedió. Bueno, esperemos que se esclarezca, pero sí volvemos a decir, nosotros, eh, en ambos casos, nuestro comunicado el lunes y eh, lo que votamos ayer habla de eh, que hemos repudiado el hecho de violencia que sucedió en ese ataque y que esperamos el establecimiento. Pero y esa es una línea eh, digo que va a, a seguir todos juntos por el cambio, porque hoy justamente nos llegaba la confirmación de que eh, todo el interbloque de juntos por el cambio de senadores no va a concurrir a esta sesión especial eh, lo pasa que llamada muy, para mañana. Es muy distinto lo que pasa en Buenos Aires de lo que pasa acá, acá con los dirigentes locales han bajado los decibeles, han bajado la culpabilidad, es lo que hemos charlado con ambos, y han decidido ya no, eh, no hacer declaraciones punzantes a otros sectores. En Buenos Aires es totalmente distinto lo que claro. sucede, de, los ambientes son muy distintos, y, y, y sigue este juego perverso de echarse las culpas, que realmente lo único que hace es enfrentar a la Argentina sectores con sectores, es decir, en vez, en vez de llegar a la concordia, que es lo que buscamos toda la paz social, que por eso nosotros muchas veces... Tal vez la declaración que firmamos en, en senadores no tenga la, todas las palabras que queríamos, pero entendíamos... Y eso lo hablamos con los senadores en el momento de la sesión. No fue una sesión especial, fue en la sesión donde trabajamos un montón de leyes sí. y sobre tabla salió este proyecto. Entonces, como ya tenían los elementos suficientes, tal vez nos faltaba una palabra, que uno quería colocar algo, desde el judicialismo otra, desde los radicales otra, desde el PRO queríamos colocar otras palabras, otros bloques. Pero llegamos a un texto que entendemos que nos ayuda en la concordia. Pero aún así, participar. si lo que se quiere es llegar a la concordia, y le pregunto a Gustavo en este caso, si lo que se quiere es bajar... Este... Esta tensión social, lo que usted está diciendo, ¿no agrega más tensión a todo el asunto? O sea, eh, decir que, eh, que pudo haber estado armado, que la vicepresidenta se está victimizando y toda la cuestión, no me parece que sea un discurso que vaya a calmar la situación. Sabes que yo lo veo de otra manera? Eh, yo creo que dar por sentado de que eso fue un atentado genera, y, y, y sin, los, sin los datos de... ¿Por qué se produjo? En todo caso, el tema del teléfono es gravísimo, porque una cosa es que sea un loco suelto que y otra cosa es que alguien haya inducido a realizar esto. Cosa pero no aún así es, pero una sí es bueno, un atentado. Yo, yo, es un atentado si es que es real, cosa que no me consta. Entonces, si no es real, eh, creo que si se descubre que no, no es real, eso bajaría aún más la, la, las tensiones porque... Argentina desde hace mucho tiempo no, no tiene una historia de violencia política, más allá del asesinato de Nisman y alguna otra cosa, algún testigo por ahí que mágicamente también resultó asesinado en el sur, que también se le borró el teléfono, Fabián Gutiérrez. Pero salvo un par de cosas, no hay una, una historia de violencia política desde el 83 hasta acá. Por eso es si grave... Si tres atentados Alfonsín, si sí. recordemos custodios de personas con... Sí. Eh, el, el hijo que... de Menem. El hijo el hijo de Men, de Men, sí. personas que estaban bajo el programa de testigos protegidos y cuyos custodios resultaron baleados sí, sí, Digamos, sí, sí, no sí. es Colombia por poner un ejemplo, con todo el respeto del mundo eh, pero sí ha tenido ha habido otra casos, otra ha habido algunos casos sí pero, digo, genera más tensión eh, uh -huh. la posibilidad de dar por sentado que esto fue un atentado cuando aún no está aprobado pero el, Gustavo, en el caso, le gatillaron sí. un arma en la cabeza a la vicepresidenta bueno Sí. un arma que después fue probada y con la que se utilizaron 50 balas de las sí. Que, sí, que, que sí salieron está bien, yo no sé si esa fue el arma, vos tampoco creo no porque se encontró un arma pero en el tumulto ¿Y usted puede, cree que si, haber si, si eso otra está arma? armado, está armado, y pero, está armado el, pero el arma de... tenía, tenía las huellas digitales de, de la persona o, creo que acusado. no tenía pero había algo de tenía de él a ver, yo no soy investigador privado, lo que estoy diciendo y justamente en la en la declaración que nosotros íbamos a apoyar si se incluía un atentado pendiente de investigación, no el, el frente de todos quería decir que un atentado yo quería por para mí es un caso que hay que terminar de estudiar y espero que pero es que sabe qué pasa y esta ya es una opinión personal <coughs> sí. si nosotros lo ponemos como un caso que hay que investigar, siento que le están quitando gravedad al asunto y lo que ha pasado, sea Cristina Fernández, Mauricio Macri, Patricia Bullrich o quien sea es gravísimo. Es gravísimo, si sí, fuera real, sería gravísimo. Y si lo hubiera mandado a alguien, más grave todavía. Las tres hipótesis están sobre la mesa. No, no, si fuera fraguado también sería grave. Bueno, por eso. Eh, claro, todos sí, sí, por pero, a ver, pero no la justicia si... tiene que investigar y no se puede utilizar una cosa para tapar otra, digamos, porque varios han querido utilizar esto para que decir, bueno, a ver, paremos los juicios de vialidad, paremos los juicios de corrupción, porque esto. ¿Lo han escuchado o no también? Sí, claro, y es gravísimo, y es gravísimo no, también, porque una causa judicial tiene que seguirse, no tiene nada vos. que ver con eso con esto que ha que Es ocurrió. mi opinión, podría decirte otra cosa no, mucho bien. más edulcorada y hubiese quedado mejor con muchos. Es bueno Pero es lo que, eso. lo que opina buena parte de la gente claro. también y yo también. Es bueno aclararlo eso, porque ustedes están acá, eh, además de opinando como usted dice a título personal, son referentes de su sector político. La pregunta va en este sentido. ¿Hay otros referentes que piensan como usted? ¿Dentro del PRO es una idea consolidada esto de que hay dudas respecto de cuáles de las opciones puede ser? No, dudas tiene la, la gente en general, mucha gente tiene dudas. O sea, casi nadie lo, lo ha manifestado por ahí como lo he manifestado yo. Yo lo, no lo manifiesto como una certeza, al mm. contrario. Eh, creo que las hipótesis están abiertas y hay que investigar. Por eso, qué lástima lo del teléfono. Digamos, porque ahí. Sí, igual ser... no, no está perdido el teléfono, no está perdido el teléfono. Esperemos que se pueda recuperar esa información para, para tranquilidad de todos, ¿no? Ahora, eh, usted ha dado varias cuentas de lo que, o los dos en realidad, de lo que piensan que es actualmente la justicia, cuáles son las características de la justicia argentina, de la seguridad manejada por Aníbal Fernández, etc. ¿Confían en que va a haber una investigación que pueda satisfacernos desde este lugar crítico o dubitativo que tiene respecto a la veracidad del tema? Eh, ¿Confían en, en que se va a investigar bien? Yo espero que se siga investigando bien porque, a ver, ya al estar todo el mundo involucrado en la opinión pública uh -huh. entendemos que tarde o temprano la verdad se va a saber. bien Decir, Gustavo, se... perdón, perdón. Sí, sí, quería... sí, sí. Tiempo más, tiempo menos la verdad es que la, siempre sí, sale a la luz. el tema es el tem la falta de preservación de pruebas fundamentales. Ese es el, por más que un juez quiera actuar bien si el, apenas está investigando empezando a investigar pruebas fundamentales como el teléfono y como otras cosas se destruyen espero que se pueda recuperar, no sé eh, en otros casos no se ha podido recuperar la información eh, se pueda reconstruir a partir de eso porque el problema es quién está investigando y quién es el auxiliar de la investigación, en este caso la Policía Federal en tres casos distintos ha pasado exactamente lo mismo Nisman, Fabián Gutiérrez en el sur y este caso, a los tres tres teléfonos fundamentales quedan borrados absolutamente ...y no se puede recuperar la información...